Me llamo Luciano, estamos aquí en la DJ School Chile. Estoy muy contento y agradecido de estar acá para compartir y tratar de aprender también de un poquito lo que, lo que sucede acá un poco con la escena, con las nuevas generaciones, con eh, un poco los intercambios de ideas y de lo que suceda. Y bueno, muy agradecido de estar acá. Bueno, yo intento siempre dar el... el, el, el más o menos el mismo consejo, es... Yo siempre, antes de, para mí la historia del yoqueos fue siempre una cosa paralela que era para un poco nutrir la parte de productor, tratar de hacer música. Para mí es muy importante entender el proceso de cómo se construye la música, cómo se compone una canción antes de didioquear, porque eso te da una idea bastante... Eh, más pragmática de, la, de cómo se estructura una canción, de cómo es un break, de cómo mezclar dos canciones juntos también. Por la historia de la música electrónica que entretenía es que tiene un, un beat fijo y que se puede, son cosas que se pueden mezclar, que es más difícil con una música que es polirítmica o que es una música grabada de la, del, vamos a decir, sin un, un metrónomo y cosas así. Entonces tratar de entender, de entender toda la parte productor, siempre que para mí es importante. Y obviamente uno tiene que gustar la música no tiene La frustración, es decir, la frustración de, de choquearse contra muros, de, de obviamente que cuando uno se, se mete un poco en el tema de, de, de componer y hacer música y querer vamos a decir, tener los dientes largos en el sentido de querer arrancar inmediatamente y poder conseguir una, un, una carrera de esto uno tiene que tener mucha paciencia y, y, y, y ser capaz de encajar las frustraciones, vamos a decir. A veces es muy difícil eh, hacer su camino y recorrer, digamos, que eso se vuelva un, una, una profesión. Entonces tiene que ser muy paciente y, y muy apasionado también al respecto del, de, de, de, de hacer música en general. Y, y eso es un, yo creo que es lo más importante. O sea, es una parte importante. Cadenza estamos en los 15 años del sello, en 125 discos que hemos sacado. Son una, una larga trayectoria. Hemos mirado un poco, escuchado todo el, el catálogo que hemos hecho de música con mi hermana, nos sentamos y, y, y la verdad nos dio mucho, no lo habíamos hecho nunca, de repasar desde el primer día, repasar todo lo que, lo que, lo que compartimos, lo que conocimos, lo que aprendimos y la verdad, estábamos muy orgullosos de, de escuchar y ver todo lo que había pasado, sobre todo de, de, de poder darnos cuenta que desde el primer día hasta el día de hoy hemos mantenido un género y una, un, un, una especie de cosa entre la gráfica y la, y la, y la música que viene bien orgánica. Y mmm, todo esto nos hizo hacer un procedimiento de, de querer volver a las raíces, es decir, que nos simplificamos un montón, antes éramos, llegamos a tener 35, entre la agencia y el, el sello, éramos un montón de gente trabajando, un montón de artistas encargándose para arriba y para abajo, todo el día, esa o sea, parte administrativa, todo el día. Y dijimos, ¿sabes qué? No, estamos un poco cansados de todo eso, queremos volver a la esencia. Y la esencia es muy simple. Mi hermana era gráfica, diseñó la gráfica, yo soy músico, nos juntamos y hacemos algo súper simple, sin, sin mucha pretensión, sin, sin esperar muchas cosas. Lo único que queremos es que sobrevive el sello, poder pagar al artista, poder pagar los costes que tiene de sacar un vinilo y complacer a, lo, a los que nos siguen desde hace 15 años. Y volvimos un poco a eso, simplificamos un poco todo. Que siga la magia. ¿no? Exactamente. <risa>